Bueno, pues eh, la, la Asociación de Empresas de Crowdfunding de España nace con un doble objetivo, fundamentalmente consolidar un sector emergente que se creó hace dos o tres años, en donde ya hay unas 60 plataformas en España y por lo tanto nace para dar a conocer eh, el sector eh, y hacer una interlocución con la administración pública que permita potenciar el sector y ayudar a que se financien más empresas y se cree más empleo. Y por otro lado, tener una proyección europea para hacer que cada vez haya más inversiones por parte de los ciudadanos, tanto españoles como europeos, en proyectos empresariales de España. Una vez más también para ayudar a, a salir de la crisis y a crear más empleo y, y empresas. Eh, una de las razones por las cuales se crea la asociación es porque el desconocimiento del sector es bastante amplio. Sí que hay, sabemos que hay inversiones que pueden oscilar entre los 5 o 10.000 mil euros hasta medio millón de euros. Eh, y el objetivo de la asociación es eh, que este instrumento eh, complementario de financiación colectiva por parte de los ciudadanos en empresas o en proyectos empresariales pues pueda generar la suficiente confianza como para que esa capacidad de inversión de los ciudadanos, de entre 2, 3, 4.000 mil euros hasta medio millón de euros, en el caso de que sea muchas personas juntas, pueda encauzarse en una plataforma de crowdfunding en España a través de la asociación y, y dar lugar a un proyecto empresarial nuevo. Efectivamente, el, es un sector creado hace muy poco, dos o tres años, y se necesita comunicar y divulgar que existe este instrumento de, de inversión, de financiación, tanto a las personas, a las empresas, incluso a la propia administración pública, y también con los organismos reguladores, eh, para poder trasladar las reglas de juego de una inversión que no puede ser de otra manera que segura y fiable. En el caso de la Asociación de Empresas de crowdfunding de España, se puede dirigir a nosotros para que nosotros podamos trasladarle eh, eh, y redirigirle a esas 60 empresas que hay, plataformas de inversión y que ahí puedan conocer los proyectos que están disponibles para ser financiados y los mecanismos a través de los cuales hacerlos como, como una eh, inversión por parte de los ciudadanos directamente. Los sectores que más están tirando ahora mismo son los que tienen que ver ámbito cultural, social, audiovisual, eh, editorial, eh, pero están ya derivando a otro tipo de sectores digamos más tecnológicos, eh, más industriales. Pero el arranque de los primeros proyectos han tenido que ver con obras audiovisuales, obras editoriales, de contenido social o cultural.